La condena es a seis años de prisión sí. e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Esa fue la condena del Tribunal número 2, integrado por Gorini, sí. Uriburu y Vaso. Lo vemos acá. Para que lo explique Carlos, esta causabilidad, la condena Cristina. ¿Y qué pasa con este número? Eh, la publicación y los fundamentos en 1616 páginas. Claro, lo que ya conocíamos era la condena. Claro. Recordemos que el fiscal Luciani y Mola que se transmitió todo ese sí, juicio. lo vimos en vivo. Hicieron un pedido de 12 años de prisión por considerar la jefa de asociación ilícita, además de fraude del Estado. El tribunal dijo, asociación ilícita no, pero sí fraude del Estado, por eso esos 6 años de prisión. 6 años de prisión. Eh, lo que se ha publicado ahora son los fundamentos, es decir, ¿por qué 6 años de prisión? ¿Tantas páginas para fundamentar la sí, condena? Sí. sí, sí, estamos hablando de un caso bueno emblemático. resonante para todos. De la, sí. de la vicepresidenta de la Nación, expresidenta... En fin, por dos periodos. Ella va a hablar en público en Río Negro, pero no necesariamente será por esta causa. Claro. Es, Mañana habla, decir, pero puede llegar a deslizar algo. Puede deslizar algo, o todo dentro de ese contexto, porque habla de la política, ¿no? Eh, va a hacer un discurso cuando le entregue el doctorado de honoris causa en la Universidad de Río Negro. Tiene 10 días para apelar la condena, es decir, que esta condena no está en firme. Claro. Va a haber una apelación, también va a apelar el fiscal. Va Ella a... y su cuerpo de abogados. Exactamente. Le asiste este derecho, va a decir, no estoy de acuerdo con este fallo, entonces pasa al máximo tribunal que es casación. Después le quedan otras instancias que es la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana, bueno, quiere decir que todavía hay un largo trámite por lo cual no están tan firme ni esos seis años de prisión ni tampoco la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Por eso cuando ella dice, estoy proscripta... Claro. No está proscripta, lo está volvió, condenada, pero no está en firme. Lo volvió a repetir eh, en la asamblea el gobernador de la provincia de Buenos Aires días atrás. Claro, sí, sí, es una tesis esta, está proscripta, pero a su vez están pidiendo que se presente candidata a presidenta. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Está, no ¿Está habilitada no está Está habilitada técnicamente. Vamos sí. con la que viene, con otros datos importantes que nos trae Carlos Hernández con respecto a esta condena a la vicepresidenta argentina. Claro, fue juzgada en la causa vialidad, 52 obras públicas, el delito de administración fraudulenta es la figura penal y la inhabilitación, como decíamos recién, para ejercer cargos públicos. Como nada esté en firme, entonces puede ejercer esos cargos públicos, se puede presentar. Y esto es lo que llama la atención, el decomiso ...de esta suma realmente millonaria. Sí, es una suma que no tiene precedentes, 84 claro. mil millones de pesos... ...que es lo que perjudicó todo este tipo de maniobras, según la justicia, al Estado. ¿Y qué dicen sus fundamentos? Mm. Sucintamente, porque hay que leer toda esa cantidad de páginas... ...pero ya hay una síntesis que se han publicado. Dice que hubo connivencia entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez... ...en perjuicio del Estado para, bueno, ganar plata. Eso es, eh, da toda una serie de detalles respecto de estas obras, se hizo peritajes en cinco, de las cuales en tres obras se encontraron sobreprecios, es decir, más de lo que valía la obra, y justamente esa diferencia sirve para el reparto del dinero, fundamentalmente para los jefes de esta organización criminal, dice igual los fundamentos, habla de impunidad, y esto de fair, como que es un atajo, no es esa la palabra, sino es una coartada, para no rendir cuentas ante el Estado. Te y pregunto, de impunidad también, que había un sistema de impunidad. ¿sí? ¿Cómo repercute esto en la economía hoy y en el dólar? Yo creo que nada. No. Creo que nada porque ya estaba condenada, es más de lo mismo, sí si tiene consecuencias políticas en el mundillo de la política. Electoral también difícil porque ya ha sido votada por otras circunstancias, uh, como candidata dentro de la fórmula con Alberto Fernández. Quiere decir entonces que tampoco puede tener demasiada... Ahora, lo que sí puede tener una afectación es que es gobierno. Entonces, siempre en una elección se considera si va bien la marcha del gobierno o no. Eso ya es otro cantar y por lo tanto puede haber... De acuerdo, a la evaluación que se haga de la gestión, el tema de inflación y demás... ...es bastante complicado para las chances electorales del gobierno... ...pero más por eso que por esto de lo que estamos hablando. Pero bueno, es un hecho, es un hecho político, institucional, importante... ...son los fundamentos, son tan fuertes o más que lo que había dado a conocer el fiscal Luciani... ...en cuanto a los términos con que se expresa, se habla de impunidad, se habla de promiscuidad de organización criminal, y todo esto es obedeciendo medidas que son dados al máximo órgano, eh, digamos, del punto de vista político de la Nación, que es el Poder Ejecutivo Nacional, desde 2003 a 2015. Incluso dicen los fundamentos que después de las elecciones, en la semana subsiguiente hubo una reunión clave para cesar la actuación de delitos, es decir, que era desarmar ya Lázaro Báez, la empresa de Lázaro Báez, otras construcciones, para ya dejar hacer cesar todas esas operatorias. Claro, porque ya no estaban formando parte del gobierno. Da todo el nombre uno por uno de los integrantes de esa última reunión que fue presidida por Cristina Fernández y por Lázaro Báez.